Hermoso vestidito para niña, muy fácil de confeccionar, con tres botones en la parte de adelante vuelitos en la manga y una falda estampada para combinar. Muy hermoso, espero que les guste este hermoso proyecto. Aquí previamente cortada la tela, al final del video se encuentra el patrón. Lo cortamos igual a la tela dejamos un centímetro para colocar el doblez y los botones en esta parte. Este es para la falda, dos rectángulos de 100 y 30 centímetros como se muestra en el patrón este es para las mangas ahí están las medidas y este es el refuerzo de las mangas y del cuello vamos a pasar costura en esta parte colocamos de esta manera pasamos costura en la parte de arriba y aquí lo vamos a hacer un doblez de esta manera y pasamos costura listo así nos queda si abrimos el, la costura que hicimos ahora vamos a colocar la manga pasamos una overload en el orillo y en esta parte vamos a pasar costura para luego arruchar así nos queda esta preciosísima manga la medida se encuentra en el patrón y ya le hicimos los dobles para colocar los botones la manga la vamos a colocar de esta manera y pasamos costura la colocamos de aquí dejamos un centímetro y pasamos costura vamos a colocar este pequeño listón en esta parte y doblamos así nos queda ahora vamos a cortar este sex este pedazo de tela que nos quedó que nos sobresalió en ambas mangas y doblamos este es para el cuello, lo colocamos de esta manera cortamos y pasamos costura y doblamos hacia adentro y así nos queda este precioso cuello muy fácil de realizar ya está casi lista la pecherita ahora vamos a colocarle la falda y una tela estampada a combinar le pasamos costura a los laterales y en esta parte pasamos costura para luego arruchar. Esta es la parte de delantera y esta es la parte trasera. Ya le pasamos costura, vamos a arruchar el tamaño del vestido. Medimos. Ahora la vamos a colocar de esta manera para pasarle costura hacia adentro. a afileres y pasamos a costura. pasamos costura en esta parte igual en la parte trasera listo ya pasamos costura y verlo en esta parte ahora vamos a cerrar los laterales. muy fácil de realizar este vestido espero que ustedes también lo puedan hacer pasamos costura hasta abajo igual de este lado ya pasamos costura a los laterales así nos queda ahora volteamos muy fácil de realizar Como pueden ver cómo verlo parte de la manga, luego de haber pasado costura a los later laterales ahora vamos a doblar volteamos y doblamos de esta manera así, pasamos costura ya está listo este precioso esto vestido vamos a colocar tres botoncitos y el ruedo hacemos un pequeño doblez precioso vestido para tu niña espero que ustedes también lo puedan confeccionar